¿Quién sabe? Pero sí se pone divertido. Vamos a ver qué tal me va. Igual a perder, como siempre. Ay wey, sí pude pasar, sí pude pasar el checkpoint Bien Estoy ganando ahora sí Espero poder ganar de verdad No va a ser nada divertido Si sí pierdo, al menos que un buen lugar mira. Cuarto, nada mal, nada mal Uf. Ay güey, ¿qué pedo con ese carro? ¿Por qué llegó de la nada? Méntese. Segundo. Uf. Ay güey, luego el <risa> pie. Wow, voy en primer lugar, qué padre. No la vayas a cagar, Amar. No, ya valió madre. Chale No, otra vez oh. Desde, el, desde acá voy mal ¡Ah! No, otra vez Oh, maldito sea Voy chido Voy ganando, pero todo la arruino Como siempre Qué bonito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 Ah, ya gané ah, Al fin Le tiré la mina Hice como Sarich Microbusera y gané Al fin ganó, digo La primera vez que ganó Pero creo que porque modifiqué el auto Entonces, y claro Estoy utilizando la opción de rebobinar Entonces Así está más chido